Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Yadira para las personas que aún no han visto un video en mi canal. Y este es el primer video que hago en muchísimo tiempo. Tuve demasiados contratiempos y no pude grabar más contenido, pero ahora quiero retomarlo. Entonces eh, vengo con ustedes con un video que eh, pues me gusta mucho porque... Quiero grabar cómo es que me maquillo por lo general eh, diario, ¿ok? Entonces eh, vamos a comenzar para no hacer este video tan tan largo. Antes que nada me puse eh, crema, crema en la cara, obviamente pues una crema humectante. En otro video quiero hablar más acerca de esta crema porque es una crema que yo preparo. No me gusta como comprar eh, otro tipo de cremas. Y uso solamente la que yo hago para mí misma. Entonces es una crema muy buena que yo creo que le ha ayudado muchísimo, muchísimo a mi piel. Y para eso necesito dedicarle un video completo. Vamos a empezar con, obviamente si ya tengo la crema facial, vamos a empezar con el bloqueador solar. Que por cierto, este me encanta porque... Es una fórmula que eh, sí tiene el factor de protección solar 50, que es el más alto, pero eso no la hace pesada. De hecho, es bastante ligera y no te deja esa película blanquecina que muchos bloqueadores sí dejan. Entonces está súper, súper bien. Así es como está. Y ustedes se van, a, se van a dar cuenta que en cuanto yo me la coloque, pues no me deja blanquecino. Digo, ahorita pues que me lo estoy colocando. Si sí se ve como una película ligeramente blanquecina. Pero se desvanece. No está pesada para, para nada. Entonces acuérdense que cuando nos ponemos el protector solar. Tenemos que ser súper generosos con, con el protector. Para que nos proteja como debe de ser. Y obviamente, eh, pues sí es, es importante señalar que es necesario que también nos lo pongamos en el cuello y en lo que es la parte del escote. En realidad el bloqueador celular recuerden que es necesario ponerse en todas las partes del cuerpo expuestas al sol. Y bueno, pues como se pueden dar cuenta, eh, pues me gusta muchísimo porque no deja como esa, esa película blanquecina y.. Bueno, ya que aplicamos el bloqueador solar, a mí en lo personal me gusta muchísimo usar el aceite de squaleno. Y este es de la marca de Good Molecules. Este lo encontré en Sally, Sally Beauty Supply por 200 y fracción. Aquí dice squalene oil. Y este se usa para eh, sellar la humectación de la piel para que. Durante el día con el aire no se nos, eh, no se nos reseque la piel Entonces es, solamente necesitamos unas cuantas gotas En este caso para la cara me voy a poner dos gotas de aceite de escualeno Y este aceite me encanta porque realmente sí siento que la humectación se sella o sea, siento que esa sensación cremosa que me deja el, la crema, la crema facial dura más tiempo cuando sello absolutamente todo con el aceite de escualeno. Y como les digo, no necesitamos mucho, solamente unas dos gotitas, a lo mejor si quiero colocarme también en el cuello, pues también me voy a colocar otras dos gotitas para que la humectación se selle de manera pareja, ¿vale? Y realmente la, la piel se siente muchísimo más suavecita, se siente más humectada durante el día, aunado a que el aceite de escualeno también regula el aceite natural de la cara. Por eso es que ya no me veo tan grasosa o tan brillosa como me veía antes de usarlo. Si se dan cuenta, eh, el aceite de escualeno es buenísimo para regular pues, el brillo natural de la piel. Entonces está súper, súper bien. Ahora voy a continuar con el maquillaje. Y para esto les voy a mostrar un maquillaje que acabo de comprar, que no es nuevo para nada. No es nuevo en el mercado, de hecho ya tiene mucho tiempo, pero... A mí todo lo que es de, de Maybelline me encanta, me fascina porque considero que Maybelline es una marca realmente muy buena en cuanto, a, en cuanto a cosméticos. Que este es el que estoy usando en este momento, que es Fit Me de Maybelline. Lo único que no me encanta de este. Eh, eh, maquillaje, de esta base de maquillaje es que tiene factor de protección solar porque porque pues yo ya me coloco un factor de protección solar entonces no siento que mi maquillaje forzosamente tenga que tener más, protec más protección solar de la que ya le añado eh, pero pues bueno aún así me gusta mucho, mi tono es beige natural todo lo que sea natural eh, todo lo que diga natural pues a mí me encanta y no estoy segura de si este maquillaje se tiene que agitar, pero bueno yo lo voy a hacer porque si sí hay maquillajes, si sí hay bases de maquillaje que se tienen que agitar. Entonces... entonces pues vamos a hacerlo así solamente como unas gotitas y también me gusta aplicarlo en el cuello. Ok, entonces este sí me gusta difuminarlo con una brocha primero. Vamos a hacer esto, voy a tratar de hacer esto tan rápido como me sea posible para que no sea un video súper súper largo. Ok, Entonces eh, así me coloco la base de maquillaje Y eh, para que tenga un acabado mucho más natural A mí lo que me gusta hacer es con una esponja ya húmeda Simplemente le voy a dar ligeros toques Entonces, no sé si se alcance a ver en pantalla. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí da un acabado bastante, bastante natural. No siento la base de maquillaje nada pesada. Y eso en gran parte se debe a que... A que al final le doy toques con una esponja húmeda. ¿Vale? Yo creo que se ve bastante bien. Y... Eh, para sellar el maquillaje Vamos a usar Este igual de la misma marca Maybelline Fit Me Igual de la misma línea Que de hecho es exactamente El mismo tono de la base de maquillaje Que es beige natural Entonces está súper bien Aquí igual con una Brocha No me gusta como Sobrecargar demasiado el maquillaje entonces vamos a hacer esto Solamente para que se pueda sellar el maquillaje Y nos dure más tiempo durante el día Pero sin exagerar Entonces este, como se pueden dar cuenta pues igual me voy a acercar a la cámara y si se dan cuenta, pues... <coughs> Perdón. Es un acabado bastante natural, sin exagerar ni verme demasiado empanizada. ¿Vale? Ahora pues voy a terminar de hacer todo el maquillaje de mi cara. Para esto pues voy a empezar con las cejas. A mí me gusta para las cejas usar eh, lo que es un lápiz que de hecho ya está así súper, súper desgastado porque me encanta. Es de Bisu, ya que como yo tengo el pelo eh, pues castaño oscuro, como la mayoría de la gente aquí en México, entonces yo necesito que eh, un lápiz para cejas que se asemeje tanto como, como sea posible al tono de mi piel, de mi piel, de mi cabello, pero eh, que, no me, que no sea completamente negro, porque si llego a usar un lápiz para cejas que sea negro, se me va a ver horrible. Entonces, este es de un tono en específico, pero solamente dice que es tono árabe, pero pues igual si ustedes están interesados como en, en checar esta marca de Bisu de lápiz para cejas, pues... Este tono está súper bien, tono árabe, no lo sé. Y me gusta cepillarlas primero y después ya las acomodo. Para finalizar el maquillaje de cejas, pues las voy a limpiar con un poco de base de maquillaje, solamente un poquito con una brocha plana, como esta, si se alcanza a ver que es plana. Y así. Así, nada más así súper poquito, solamente para darle una apariencia más limpia a las cejas. Es un poquito difícil hacerlo en cámara, entonces voy a traer un espejo. Bien, entonces ahorita ya acabé con las pestañas. Bueno, aquí como que sí me pasé un poquitito con el rimel, pero pues por eso no hay problema, porque cuando me coloco lo que es el, la sombra, el polvo de sombra, pues eso se remueve. Entonces no hay problema y así es como quedaron mis ojos. Ahora, eh, uh, uh, miren qué gastada está esta paleta. Ahora, lo que voy a hacer, me voy a poner el primer. Por cierto, jamás había usado primer para, uh, para, las, para el maquillaje de ojos. Y me topé con este primer de Visu, el cual, pues, la verdad, sí me gusta mucho y la verdad no me no me costó tan caro es bastante económico entonces por eso me gusta la marca Bisu porque es económica y los productos sí tienen calidad entonces nada más me voy a colocar así un poquito solamente que no sé qué sea lo mejor si difuminarlo con el dedo o difuminarlo con la misma brochita voy a usar eh, Bueno ya está así Súper, súper Desgastada, definitivamente ya me tengo Que comprar otra paleta porque esta Como se pueden dar cuenta la he usado Demasiado Pero creo que Todavía hay un poquito como en los bordes Entonces Es como en un tono eh, Como una sombra como Amarilla mate Así Amarilla mate Así y Vamos a colocarla así. También del otro lado. Vale. Vale. Y para lo que es el párpado móvil voy a usar este que sí es como un tono dorado con brillitos. Y este me gusta colocarlo con los dedos, no me gusta colocarlo con brochas porque siento que con los dedos pigmenta mejor que cuando me lo aplico con una brocha. Ok, entonces este también. ¿Sí? Y lo que voy a hacer a continuación con esta brocha, así, voy a colocar eh, lo que es esto para darle como cierta eh, profundidad y que se me levante un poco más el párpado. No sé, como que se ve un poquito raro. ¿O será porque me estoy maquillando en cámara? <ríe> no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, entonces así. Mm -hmm. A ver, voy a verificarlo con el espejo porque como que no confío mucho en la cámara. ¿No? Entonces, este, pues sí, sí me, sí me está gustando. Se ve distinto, se ve mucho más pigmentado en la vida real que en cámara, pero pues sí, sí se ve bastante bien. Y eh, voy a ocupar esta brocha que está así como, como cortada en diagonal para hacer lo que es el delineado de la parte de abajo. Para el delineado me gusta usar este tono que es como un poco más profundo. Y lo voy a hacer así, de esta manera. Ok. Y para delinear lo que es la parte interior del ojo, voy a usar un lápiz blanco. Y para limpiar como el exceso de sombra de lo que es la parte de acá y lo que es la parte de acá, voy a usar un polvo traslúcido. Creo que es de arroz. La verdad es que es un producto bastante económico. No es como de ninguna marca reconocida. Simplemente lo compré como en una tienda de cosméticos. Y es que solamente lo uso para, para limpiar el maquillaje de ojos. O sea, solamente lo uso para limpiar la sombra. No lo uso para otra cosa. Entonces, por eso decidí comprar uno económico. Vale. Entonces, si se dan cuenta, ya se ve esta parte mucho más limpia. Aquí que está esta todavía se ve sucia. Por eso vamos a hacerlo así. Y así. Ok, esta es como que esta es la brocha de la comisura de los ojos que vamos a aplicar aquí, aquí. Y para esto voy a colocar esta sombra brillosita. Y como se pueden dar cuenta le da muchísimo más brillo a la mirada que esta que no la tiene. Igual el, ilumina, el rubor es de viso. Y voy a colocar algo de iluminador. Esta parte de aquí. También el iluminador es de Visu. Que por cierto está en un tono rosita. Eh, no solamente dice tono 11, no tiene ningún nombre, solamente es tono 11. encontré. Este es un labial que tengo desde hace muchísimo tiempo, que creo que es de Max Factor y siempre me ha gustado. Yo creo que eso sería todo por el video de hoy. Solamente les mostré un poco cómo me maquillo de manera diaria. Que como que no quede muy contenta con el labial. Honestamente como que debe de ser de un rosita más claro, no sé. Pero bueno. Yo creo que con lo único que no quedé como tan contenta es con el cabello. Porque solamente me lo sequé con secadora. Yo creo que sí necesita como una pasadita con la plancha. Pero ahorita como los conectores me quedan muy lejos. Entonces ahorita no me es posible eh, que eh, me lo alice. Y pues mostrarles a ustedes. Yo creo que eso será en otro video. Y por, eh, por el momento pues sería todo. Nos vemos en otro video. Bye.